Vamos en el FM. A veces igual, de mierda que el sol. Farol. A veces igual, te mierda que, que el sol. A flor de piel. Su fuerza rojo, Como luna de choque. Actuó mejor, agobio, empujó alas y salvé mi culo, flotó en la nada, el caos forma parte de mi persona Se me los cojones tanto que, que reventaron y salió la solución con ganas de amor propio de Cha, cha. Me lo da gratis, este talento la vida no. No, no, no viene acompañado de un látigo, no tengas envidia, estate alejado y tranquilo. El tomador de males y man de males, me proclamo, anda los sucios paredes, aniquilo canelos, esos labios y cayó tan bajo que no hace falta que digas algo. Con mi leja en la boca, C -ca -ca -c calla, te recuerdo esa cara Cancha, no necesito ni cabeza de turco en mi mesa Sin servir, es demasiado pésimo, pésimo Salvaje y doméstico, no merece la pena Nanay, nanay, cada loco a su tema, nos vemos Chao, chadi, cochinita, pico No sé, no, si en el gúmeno no fuera de ser, hierba modo de fila, el filo Una sirena cantándome con saladura escrita! En hojas sueltas, en horas muertas, como con heridas en la boca, miro al sol con esta suelo durado sobre el cemento, en casa no por la mina. Pero acaso las ruinas, lo dejo claro Encriptas mis sueños, repito la película Con culo fuerte os estoy dando aprieta al pico, no calculo mis pasos No os merecéis que os haga nada con cariño Engaño a nadie y por eso nadie sabe nada Porque nada es mentira, fíjame No lo bajes, apenas gano Y ya sería tu deber tirar por esas formas Pero chupa y fuera. Ahora que se hizo tarde por mi culpa, bajé violeto a la luna para ver la luna pronto Y lloro con ella al otro lado, tarde, tarde, coño, coño Ay, ay, ay, ay, ay